Bueno, buenos días, eh, buenas tardes ya. Eh, vamos a, pensar, a empezar con la tercera sesión de, del Meetup, el tercer Meetup de talento, cómo captar talento. Y eh, aquí vamos a hablar, bueno, sobre todo las empresas van a presentar su oferta formativa, que es muy interesante, además tenemos una oferta y unos proyectos y unas empresas muy interesantes, como podréis ver. Y, y por el otro lado, pues tenemos estudiantes tanto de FP como de grado, como de máster como de doctorado. Entonces, vamos a empezar con la presentación de Lenti Stain. Stain. es propietaria de dos tecnologías muy versátiles y muy novedosas, ¿no? Cutting edge totalmente, ¿no? Como lo han dicho en el Mass General Hospital en Boston, cuando estuviste ahí el año pasado, y tiene una estrategia, bueno, dos tecnologías versátiles que puede aplicarse a cualquier diseño de cartil de Chimeric Antigen Receptors y Cells o estrategias de terapia génica con el fin de sinergizar y complementar la terapia, o sea que, que realmente se podría utilizar para cualquier tecnología de Cartis y se adapta muy bien. Eh, nos va a presentar María Manzano, María Tristán Manzano, y perdóname María, <ríe> María Tristán Manzano, que es doctora en bio... Medicina por la Universidad de Granada, donde ha desarrollado herramientas para la utilización de inmunoterapia antitumoral con células car mediante el control de expresión génica. Además, tiene biotecnológica por la Universidad de Murcia, máster en investigación en la parte de inmunología molecular y celular por la Universidad de Granada, es coautora de 16 artículos y dos patentes y desde 2021 directora científica en LentiStem stem Biotech, donde continúa desarrollando y mejorando plataformas para mejorar toda la seguridad y eficacia de las terapias avanzadas como la terapia cartil frente a tumores agresivos. Eh, María fue. De las primeras, o sea, fue del primer cohorte de ACESquel, eh, hizo un trabajo espectacular y es una oportunidad de, de, o sea, esta empresa es una oportunidad espectacular para vosotros porque es muy interesante a, a todos los niveles. Así que encantada, María eh, Tristán, la doctora María Tristán, que estás con nosotros y muchísimas gracias. Y, eh, the floor is yours, cuéntanos. Muchas gracias, Lourdes, por la presentación. La verdad es que has definido Perfectamente la, la empresa y los eventos que nos encanta participar con vosotros. Lourdes, ¿pasas tú la presentación o no te escucho? Sí, sí, la paso yo si quieres. Como vale, quieres. perfecto. Pero maná... Digo, porque ya la tienes. así no tengo que compartir pantalla, pero como tú me digas. Ponte el micro. <risa> ¿O prefieres que comparta yo? No, dices. no, no. Un, un segundín, perdona. Ajá, sí. es que... No, si no, no me importa, ¿eh? Sin problema. Estoy compartiendo, ¿no? Sí. Pues ya está, perdona, que tenía que haber empezado por aquí. Ya está. Eh, sí. Aquí eh, estamos con la intestina, tú llamabas diciendo. Gracias, María. Vale, gracias Lourdes. Vale, bueno, pues como ya bien ha dicho Lourdes, somos una empresa de investigación y desarrollo que tenemos tecnologías para mejorar la eficacia y seguridad de estrategias de terapias avanzadas con especial foco en, en terapia CARTE. Eh, somos una empresa pequeñita, pero estamos localizada aquí en el bueno, en el Parque Tecnológico de la Salud y bueno, pues la línea de investigación que tenemos pues está focalizada en terapia CARTE. Eh, para el tratamiento de leucemias y linfomas agresivos y eh, en tumores sólidos, todo orientado a mejorar el control. Las necesidades y requerimientos que nos gustaría tener eh, por parte del nuevo personal o de práctica o, o de nuevo personal cuando podamos ir a la empresa, pues por supuesto revisión de clínica, trials, eh, de project management, análisis de las tendencias del mercado, porque es una tecnología cutting edge que está continuamente cambiando y tiene que actualizarse y ensayos de competidor. Pasa cuando pueda, Lourdes. ¿Lourdes, puedes? ¿Lo ves o no? Yo, yo he pasado, o quiere otra diapositiva. Sí, vale, ¿sí? es un spin-off que nace en el 2016, es prohibida por Susana. así está bien. Creo que mi conexión es inestable. ¿Me puesto el cable, pero no sé, esto en genio a veces funciona bastante mal, sino que lo diga Tomás después. Eh, bueno, es una spin-off que eso se funda en 2016 a partir del grupo de, de Francisco Martín, con más de 35 años de experiencia en el campo de la terapia génica y celular, y actualmente estamos localizados en el edificio Genio, aquí en, en un extremo del PTS en Granada. Nuestra misión es desarrollar nuevos sectores terapéuticos que mejoren seguridad y eficacia de estrategia ser plataformas, plataformas para controlar la expresión del género de estas terapias avanzadas. Pasa. Por favor. Ya está dentro pasada, de nuestro. Sí. Ay, es que creo que va un poco con retraso mal. <risa> bueno, cuando, dentro de nuestro, desde que se funda en 2016, realmente empezamos nuestra actividad en 2019 cuando conseguimos un proyecto Neotec también un doctorado industrial que es Pedro, que empieza a desarrollar su tesis y nuestros proyectos. Conseguimos, bueno, pues otro doctorado industrial, una inversión privada. Somos finalistas ya en varios eventos de tipo más. Eh, bueno pues tipo Alhambra Venture o más financiero, fuimos gana, segundo ganadores del programa de Mentor Inácexel que nos capacitó y que nos propulsó para ir a la misión extenda en Boston donde eh, pudimos conocer el ecosistema CARTE de, de Boston y que nos conocieran un poquito viendo que nuestra tecnología pues estaba bien posicionada pero bueno pues que tenemos que seguir avanzando para ello. Y quería destacar que hemos conseguido dos proyectos colaborativos con diferentes instituciones públicas para implementar las tecnologías que tiene el entieste en el tratamiento de tumores sólidos o para mejorarlas, pasa cuando pueda. Consiguiendo así, bueno pues este sería un poco nuestro equipo actual, dentro del equipo directivo pues, está Francisco Martín, eh, como presidente del Consejo Asesor y principal fundador Martín, Juan Cabrera, con alta experiencia un emprendedor y alta experiencia que nos es ese socio estratégico que nos ha ayudado a, a continuar como empresa el profesor Juan Antonio Marchal, experto en tumores sólidos, concretamente en cáncer de páncreas. Dentro del equipo ejecutivo pues está Pedro Justicia con un doctorado industrial que próximamente le da su tesis, Carlos Blanco y Carmen Barbero. Eh, dentro del equipo asesor pues contamos con la presencia de David Jiménez Blanco, presidente de la Bolsa Española y Bolsa Suiza y, y bueno y ya otra serie de como Miguel García Toscano, Verónica Ayllón, especialista en terapia génica y en, en leucemias infantiles, en inmunoterapia contra el cáncer y, bueno, y, otra, y otro, otro consejo asesor emprendedor. Continúa, por favor. Bueno, ¿qué son las terapias CARTE? Las terapias CARTE, um, ve dándole porque si voy a ir más, más lenta, la verdad es que tenía que haberlo presentado yo, perdóname. <risas> las terapias CARTE, bueno, ha, ha revolucionado todo el panorama del cáncer y ha dado solución a gente que no, no tenía ningún tipo de, de esperanza y se trata de un medicamento vivo porque se utilizan células T de la sangre del propio paciente, se modifican genéticamente para expresar el, un receptor quimérico antigénico que va a redirigir todo ese potencial intrínseco de la célula T hacia el, de una manera muy específica hacia el tumor y se vuelve a infundir al paciente. Siguiente. Siguiente. Sin embargo, tiene una serie de, de limitaciones y es que hay una falta de eficacia todavía y una, una toxicidad muy grave. Hay que seguir trabajando mejor esa potencia, pero no de cualquier manera, sino de una manera más controlada. Y esa es la solución que queremos aportar: que estén, proveer de un control óptimo para controlar la actividad de las células carté con dos plataformas únicas y versátiles pero que hacen lo mismo la plataforma tcr like y la plataforma Lenton plus ya ve pasando tú conforme a ver que está hecho un experto vale la primera plataforma está diseñada para evitar un problema de sobreestimulación que puede causar un fallo prematuro así esto es como un programa una palanca de cambios automática en un coche que hace una autorregulación mitigaría toxicidades y mejora en sí el, el producto. Hemos demostrado que funciona mejor en cuanto a eficacia y seguridad eh, implementándola sobre el CAR-ARI-001 en colaboración con el Hospital Clinic. Y es una publicación que hemos, lo, lo publicamos ahora. La siguiente plataforma es nuestra plataforma más disruptiva. Cuando puedas... Ah, vale. Bueno, esto es lo que hemos, lo que hemos demostrado y es, es interesante porque... Esta plataforma va a ser evaluada en un ensayo clínico público independiente por el Instituto de Salud Carlos III. Así que a ver si realmente consigue mejorar la calidad de ese producto en las células del paciente. Y la siguiente plataforma es la plataforma Lenton Plus, para nosotros la más disruptiva, porque nos permite generar eh, smart, o sea, eh, células terapéuticas inducibles e inteligentes, donde el clínico va a controlar cuándo, y cómo encender esa potencia con presión inducible del booster. El, el clínico ya de dosisiclina, que es un fármaco con efecto, eh, y eh, bueno, pues podemos encender esa potencia. Cualquier molécula que nosotros diseñemos para cualquier célula. Siguiente. Hemos hecho esta prueba de concepto para controlar la expresión de interleuquina 18 que es una citoquina muy potente se llama un master regulator del sistema inmunológico porque puede orquestar toda una respuesta inmunitaria eh, con macrófagos con células NK y demás y hemos visto que en un modelo muy agresivo y metastástico eh, en un modelo animal de cáncer de páncreas hemos visto que eh, con dos cars diferentes que se puede potenciar hasta 15 veces ese efecto antitumoral solo se añade dosiciclina o se les administra oralmente la dosiciclina al, al rato lo que podemos controlar y mejorar ese potencial eh, citotóxico de una manera externa. Siguiente. Como mencionaba antes de nuestras plataformas, sinergizan con cualquier diseño de terapias avanzadas. Es un poco lo que define nuestro unidad de mercado, no solo puede mejorar terapia frente a, luz. a la producción de moléculas, por lo que es lo que define nuestro, nuestro... siguiente. No sé si se pasa ahora. Y bueno, esto es un poco nuestro roadmap. Nuestra idea, nuestro objetivo principal de el Te perdemos un poquito, María. No sé si nos oyes tú, ¿bien? Madurar todas nuestras tecnologías para hacer creo que, con el este, Madre mía, tenía que haberlo hecho. Ya no sé dónde hacerlo. Ingenio, <ríe> desde luego, ¿no? ¿me escucháis? Oh, qué mal. Vale, bueno, no sé si me escucháis. <ríe> Sí, sí te oímos bien, lo que pasa es que algunas veces te perdemos, te perdemos la conexión. ¿Me escucháis? Ahora vale. sí, ahora vale, sí. Vale, qué pena. Bueno, en colaboración con un socio que nos aporte el CAR. Ahora te hemos vuelto a perder, María. Madurará hasta ese ensayo clínico, ¿no? Madre mía, a ver, no sé si esto... Es que... no, no sé. Nada, mejor, mejor, peor, igual. igual. ahora te doy un poquito mejor, ¿no? Me da la sensación. Vale. Vamos a ver, ya acabo. Ya estratégicos. Bueno, perdón. Y <risas> Además, pues somos una empresa de investigación y desarrollo, por lo cual vamos a continuar. Eh, vamos a continuar con... <ríe> Soy una empresa de investigación y desarrollo y voy a continuar con... Y ahí te hemos perdido. <ríe> y es muy interesante, María, así que... Nada, ¿no? nada, pues pasa, termina, pasa. <ríe> y ya está, no. Vale. Bueno, más o menos yo creo que tiene una idea y que han cogido lo más importante, bueno, o sea, la, la potencialidad. No proceso, invirtiendo en investigación y desarrollar nuestras plataformas para generar nuevos desarrollos Ya Oye, pues muchísimas gracias, María, por el esfuerzo, porque jo, es que las veces la conexión también algunas veces es complicada. Bueno, y ahora no sé si hay alguna pregunta, no veo ninguna pregunta ahora mismo en el chat, pero si no también la podéis hacer más tarde. vale Muchísimas gracias, María. Yo, yo sí quería preguntarte, María, gracias también por la presentación, eh, ¿qué, qué, ¿cuántas personas podéis acoger y en qué líneas de las que han mencionado? Parece que sí, María. llamaba a, a Lucre, me parece. No, mira, María, aquí tiene, ¿no? Las la, la líneas son estas. Sí. La Reset Lines es. Y un poco el número, ¿no? Si una persona o dos estaba ahí hablando, María, o cuántos podríais acoger. Es la pregunta de Antonio. ¿Me oye? Se pierde. Bueno, le preguntamos si no. Eh, una persona, ¿me escucháis vosotros ahora mismo? Ahora sí, a una a una, perfecto, genial. Una persona. Ya. <risa> pues ya. Me iba a conectar a gracias. Fenomenal. Gracias. Pues nada, gracias, María, muchas gracias por el esfuerzo. Y esas son las líneas, ¿vale? De Cartis Therapy, de linfomas Linfomax y Solid Tumor. O sea que tumores sólidos que también nada, tienen ahí un potencial brutal o sea que ya está entonces ya Tomás no sé si quieres compartir tú probablemente o, o lo que tú quieras ¿vale? aquí está lo, lo que tú veas eh, hombre yo siempre pienso que es más cómodo que vosotros ajustáis cómo vais hablando a mí yo por lo menos cuando lo hago me gusta vale. más hacerlo yo pero feel free o sea si te es más cómodo yo ya la tengo ahí cargada pues eh, si me permites compartir sí, ah claro me tengo yo que salir de compartir <ríe> así ya puedes. Vale. No, yo creo que no puedo. Me tendrás que pasar Pero los estás slides. Es como con anfitrión. Ah, tiene. Ese, es un cuadradito verde que hay abajo que pone compartir pantalla. Sí, le doy sí. y me dice: el anfitrión inhabilitó la función. ¿Pero es, eres Thomas, no? ¿O quién eres? Ah, no, eres Thomas. Ah, sí, eres sí, Thomas Uduble. No, no pero es... Que es Thomas, ¿eh? Sí, sí, pero espérate que no es el Thomas que he cogido Es que Dios, creo que, hay... que me he, ca... he, he entrado otra vez, perdón. Ah, vale, pues eres Thomas Esto W. Es que... Ya, ahora ya sí, ahora sí. Es que ahora te había sí. puesto. <risa> no, es que entré dos veces. Eh, Yo por eso que te puse Como no micrófono. me funcionó el micrófono. <risa> perdón. Ya está, ya está. Ahora ya sí debes. Ya está. Vale, pues... Eh... Voy a empezar entonces. Pues estupendo. Bueno, comentaros que Tomás eh, tiene una línea también en biología celular y desarrollo. Ha, ha trabajado su doctorado en biología celular y desarrollo. Eh, ha trabajado en el Instituto Masplan, biología celular y genética en Alemania. Ha hecho bueno, una, una, un, una investigación súper interesante ¿no? de su trabajo Segundo trabajo postdoctoral de medicina personalizada con pacientes con síndromes de cáncer hereditario eh, también en Alemania y tiene muchísimas publicaciones. Y una que es muy destacada es la de Comprehensive Cancer Predisposition Testing Within the Prospective Master, master Trial Identifies Hereditary Cancer Patient and Support Treatment Decision for Various Cancers, que está en The Analog of Oncology en, en el año pasado. Y su, y su perspectiva futura es iniciar su propio laboratorio es como IP eh, como eh, en Granada, buscando su propia financiación para su línea de investigación y para estudiantes de doctorado. O sea, que aquí hay una oportunidad, como veis, bastante interesante. Y Tomás, ahora tú cuentas un poquito más porque te lo he resumido mucho. Tienes muchas más cosas. Vale, venga, muchas gracias. Muchas gracias, Lorde, por, por introducirme. Y um, en cambio, con lo que ha contado María, que es súper interesante también, este focus de mi trabajo es un poco más eh, de investigación, un poco más básica, pero sin embargo también al final se traslada a la clínica, o eso por lo menos es lo que pretendemos. Vale, yo trabajo en genio, eh, eh, soy protoxenio eh, y trabajo en modelos en Zebrafish para la indicancia. A ver si me deja esto pasar. Ah, sí. Eh, pues primero, un poco algunas palabras para Genio. Eh, supongo que todos lo conocéis. Es eh, un centro mixto de la Universidad de Granada, la Junta de Andalucía y PAISA para genómica e investigación oncológica. Y eh, entonces tiene estas dos líneas principales: la medicina genómica y la oncología. Pero eh, lo que los une a los diferentes grupos, que hay muchos, es el estudio de. Eh, enfermedades asociadas a la variabilidad genética humana, como el cáncer o otras enfermedades raras. Es decir, que se estudia tanto a nivel básico como luego a nivel translacional. Y en este panorama también eh, se engloba mi propuesta. Eh, ahora... Pues yo, eh, como ya he mencionado, eh, desarrollo modelos, eh, sobre todo usando zebrafish para Lyme y para cáncer. Pues aquí tenéis una foto de un zebrafish eh, del modelo de Lyme que tiene ahí eh, un mosaico de células verdes en el cerebro. Y ya os contaré un poco eh, qué tiene que ver todo esto y para qué sirve. Pues la descripción general eh, de mi línea de investigación es eh, eh, investigar, eh, bueno, hacer modelos para enfermedades genéticas eh, usando especialmente el cebrafis. Y esas dos líneas que ya he mencionado son, más concreto, el estudio de la funcionalidad de los elementos móviles tipo line 1 en el cerebro de un organismo vivo. Y como segunda línea, el desarrollo de modelos para la medicina personalizada en cáncer también usando el PC. Entonces, primero, la primera línea, eh, funcionalidad de los line. ¿Qué es un line? Un line, un line es una línea, ¿no? Pero no, eh, el line es un elemento móvil, eh, hablando eh, en genómica. Eh, como todos sabéis, el genoma humano es muy grande eh, y tenemos en cada célula un metro ochenta de DNA que eh, está... Eh, muy bien espiralizado para que quepa en el núcleo. Y solo el 3% del genoma son genes, el resto son secuencias repetidas. Entre ellos están los elementos móviles y el único activo en humano ahora mismo es el llamado elemento móvil LINE. Tampoco vamos a entrar más en detalle, que es simplemente un gen que tiene una capacidad de hacer una copia de sí mismo es decir, se copia el RNA y luego se reverso transcribe y se integra en otro sitio. Y allí había ya algo. A lo mejor eh, interrumpe en un gen, a lo mejor interrumpe en una secuencia reguladora o no, a lo mejor cae en eh, secuencias intergénicas. Pero la cuestión es si ¿sí este proceso que está conservado desde drosófila hasta humanos, tiene alguna función. Entonces, en esta línea lo investigamos. Y para eso usamos el Pues El pecebra es un uh, organismo vertebrado muy sencillo cuyo desarrollo se, um, se ocurre uh, fuera del útero uh, porque es un desarrollo dentro de un huevo. Como lo veis en el vídeo, um, eh, se pasa el desarrollo muy rápido, formándose eh, en la punta apical eh, la cabeza, con el ojo, con el cerebro, y luego la cola eh, de, eh, con la somita, y todo esto en 24 horas. Es transparente, se puede hacer microscopía, y es genéticamente accesible, eh, con lo cual se puede modificar. Entonces, tiene muchas ventajas eh, y por eso lo usamos. Vale. Eh, ¿Y cómo lo estudiamos? ¿Cómo estudiamos estos elementos móviles y su posible función? Pues al embrión de una célula le ponemos el mRNA del elemento móvil, tipo LINE, y lo marcamos con GFP para verlo, para ver dónde se integra. Y ya eh, nos forma integraciones, eh, que veis en el embrión con los puntitos verdes, eh, o aquí en una foto eh, de microscopía. Y veis que hay muchas sensaciones verdes en muchos tejidos, pero sobre todo lo hemos visto en el cerebro. Y el cerebro controla todas las funciones del cuerpo, eh, tanto desde zebrafish como nos, nosotros. En nosotros pasa lo mismo. Entonces eh, nos hemos preguntado qué función tiene esto ahí. Y uh, para investigarlo más, eh, hacemos test de comportamiento con peces que tienen o que no tienen nuevas sensaciones del elemento móvil eh, o que llevan inhibidores para que no se produzca ninguna inserción, ni siquiera las endógenas. Y vemos diferencia. Ahí veis la, eh, en negro la curva de los peces que tienen inserciones nuevas, que se mueve un poco más lento que uh, los peces que, uh, que no tienen inserciones. Entonces, parece que hay alguna función en el sistema motor, y eso queremos investigar más eh, en detalle y más. Pues esa es la primera línea. Y la segunda línea es acerca del uh, artículo que mencionó Lourdes, eh, que publicamos con mis compañeros eh, en Alemania el año pasado, eh, en oncology eh, describiendo una cohorte de pacientes con síndrome de cáncer, eh, describimos 1.500 pacientes que tienen síndrome de cáncer hereditario. Y lo, hici, lo hicimos con secuenciación masiva, eh, descubriendo la mutación o las posibles mutaciones genéticas que eh, luego pensamos que a lo mejor son causativas para este cáncer. Ahí, a la derecha, veis una tabla con esas mutaciones pero nunca está uno totalmente seguro. ¿no? Tienes una serie de mutaciones y no sabes cuál de ellas es la llamada mutación driver, cuál de ellas causa el cáncer. Entonces, eh, ahora, como continuación de este trabajo y usando el eh, se nos ocurre otra cosa eh, que otros grupos ya han llevado eh, a cabo y queremos imponer aquí tam también implantar también aquí en grado. Es decir, que queremos comprobar posibles tratamientos frente a los cánceres de los pacientes. Eh, para eso generamos un avatar o un xenograft, pero más suena mejor personal avatar. Es decir, que le metemos células de pacientes eh, en el pecebra las células están tenidas aquí en verde. Y luego a las larvas de pez cebra le podemos echar posibles tratamientos y probar cuál es el más eficaz. Esta es la segunda línea que todavía está muy al principio, pero que es muy prometedora y muy interesante. Eso se puede hacer para diferentes cánceres, desde cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, cáncer de células T, de todo tipo. Bueno, pues esto es el equipo, uh, eh, eh, tengo a Lucía, una técnico, tengo a Alejandro, ya, un TFM, um, alumna TFM del año pasado que trabajó en la línea de los Lines, uh, obviamente necesito un bioinformático que colabora con amigos y um, colaboro también con uh, uh, grupos como José Luis García Pérez, aquí en el centro, a, a, a cuyo grupo pertenezco, eh, en la línea de los Lines y en CANFAC, eh, colaboro con otros grupos eh, en, en Genio y también en Armani. La... Eh, ¿Y qué es lo que um, ofrezco o qué puedo pensar? Pues eh, de momento hay oportunidades para hacer... Prácticas, por ejemplo para eh, técnicos de laboratorio eh, hay posibilidades para hacer un TFG o un TFM aunque TFM este año tengo que decir que ya está un poco más cubierto porque ya he cogido un estudiante pero eh, a lo mejor un poquito más adelante sí es posible y también busco una, un doctorando una doctoranda para incorporarse en el grupo para pedir una financiación competitiva eh, para financiar la tesis. Pues esto es más o menos lo que quería contaros yo y muchas gracias por la atención y uh, espero que haya algo interesante. Seguro que sí, Tomás. Eh, muchísimas gracias, muy, muy interesante. Ya nos has contestado un montón de preguntas ¿no? de, de las personas que acogerías y no sé si hay alguna pregunta más. No veo aquí más preguntas, pero. Bueno, si yo dar da las gracias a. Tomás, por participar, por, por estar siempre ofreciendo eh, posibilidades eh, en ese trabajo con sus pececillos, que ciertamente eh, es una herramienta poderosísima, ¿no? Eh, todos los temas, eh, sobre todo esa modulación de, de la plasticidad cerebral y todo esto, yo creo que, que tiene un desarrollo muy, muy fuerte eh, a la hora de diseñar moléculas o, o de estrategias de, de tratamiento Muchas gracias, eh, Tomás, por participar. Muchas gracias también Pues estupendo, sí. gracias Antonio. Y ahora tenemos al doctor Juanjo Infante. Bueno, el doctor Juanjo Infante que está de, es consejero delegado y presidente del Consejo de Administración de Baxdín. Y bueno, Baxdín, que os voy a decir, también ha estado también, haces que en la segunda edición des, eh, con un trabajo espectacular. Desarrolla vacunas candidatas para proteger contra las infecciones por las principales bacterias resistentes a los antibióticos que sabéis que actualmente matan a más de 7 millones de personas al año en todo el mundo, así que realmente es un problemón que tenemos y, y que puede ayudar mucho al mundo. Eh, eh, la, su tecnología y el candidato principal además tiene la, la validación ya de la aceleradora internacional CARS-X, eh, que financia Baxin y es, bueno, está también financiada, nos lo cuenta un poco más Juanjo por, las, por Bill Gates y Melinda Gates y, y mucha gente y por la Agencia Reguladora Europea y está recaudando ahora fondos para su desarrollo clínico que es, interesante, es muy interesante y muy prometedor, ¿no? De hecho, eh, vamos, están muy emocionados en la EMA también con su proyecto y en muchos sitios. Y, y bueno, deciros también de Juanjo, que eh, él obtuvo su doctorado de microbiología y bioquímica en la Universidad de Cádiz y completó su formación académica con un puesto de investigador senior en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Washington, en Seattle, en Estados Unidos, y luego se incorporó al sector privado biotecnológico en el 2007, desempeñando cargo de director científico en Bionaturis y, y en ADL Bionatur Solution en España. Es una persona que está muy especializada en el desarrollo de activos biotecnológicos, eh, abarcando propiedad intelectual y más de licencias y se ha convertido ya en CEO de Baxdín en noviembre del 2013 y tiene una experiencia pues, espectacular. Muchísimas gracias Juanjo por estar con nosotros. Gracias a ti, Lourdes, por la invitación y al programa. Y yo, bueno, encantado de estar aquí y de, y de poder enseñar el proyecto y de interaccionar con, con futuros profesionales o gente que ya está eh, haciendo el máster. Así que, así que nada, encantado. Y bueno, in, in, intentaré concentrar en, en, en poco tiempo, un poco... Eh, lo que es BaxDean. BaxDean es una empresa que nace de la Universidad de Sevilla, del Instituto de Biomedicina de Sevilla, eh, hace ya tiempo, antes que yo me incorporara. Eh, sigue estando la sede en Sevilla. Es una empresa que eh, ahora veremos quién la crea, porque vamos a enseñar el equipo un poco, pero la creó un bacteriólogo norteamericano que trabajaba en, en Sevilla, en, la, en, en, el, eh, en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Ya se mudó, él está en Madrid ahora, en el Centro Nacional de Microbiología. Eh, y, y que, le creó la empresa como una empresa muy virtual, o sea una empresa que el, o sea, de, de, de, de la Universidad de Sevilla sale una tecnología que estaba madura para ser licenciada a una empresa y empezar el desarrollo farmacéutico, una tecnología para hacer vacunas, en este caso contra una bacteria, Acinetobacter baumani. Eh, luego llego yo, eh, cambio un poco la tecnología, sacan una nueva patente la empresa, eh, y, y acabamos haciendo vacunas contra otras bacterias que no son acinetobacter baumani, por muchas razones, porque son clínicamente más relevantes las otras, y nuestro candidato líder va contra una en particular que se llama clepsiela neumonie. Eh, la investigación, ahora, ahora lo vemos, pero la investigación para hacer desarrollo farmacéutico requiere de ciertas validaciones, o sea, lo que tú puedes hacer internamente en tu laboratorio tiene... Es una prueba de concepto, la primera fase de la preclínica, pero rápidamente, por ejemplo, para poder inyectar la vacuna que estamos haciendo a un humano, hay que hacer pruebas de toxicología regulatoria en centros homologados, que no pueden hacerse en el genio ni, ni, ni, ni, en, el, ni en ningún centro académico, por muy bien que trabaje. Hay que hacerlo en centros que tienen una que trabajan bajo, bajo prácticas de buenas prácticas de laboratorio, GLPs el lote de vacuna que tenemos que fabricar, hay que hacerlo en una CMO, en una fábrica de biológicos certificada GMP. Que eso... Entonces, llega un momento en que, si alguien desarrolla fármacos, eh, su proyecto tiene que salir a la calle, hay que externalizarlo, hay que hacerlo en estos centros. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros que llegado un momento tenemos que externalizar toda la investigación, tenemos que montar laboratorios propios. Hasta ahora la respuesta era que no. Así que BaxDean no tiene laboratorios propios. BaxDean todo lo externaliza desde el principio. Tiene investigadores en nómina, sí, tenemos. ¿Y dónde están? Externalizamos la investigación, ahora veremos dónde. Eh, y en dos de los sitios que son los sitios donde permanentemente hacen investigación para nosotros, hemos llegado a un acuerdo y ahí tenemos dentro nuestros investigadores. Eh, las plazas que ofertamos dependen mucho de que, porque vamos a cambiar un poco la estrategia, no, no nos vamos a volver locos de momento y construir un edificio para hacer nuestras vacunas, van a seguir estando externalizada la investigación, pero sí que vamos a tener un pequeño laboratorio para controlar mejor ciertas cosas. Y ese laboratorio... Hay diferentes sitios en los que lo podemos montar. Estoy recibiendo ofertas en Madrid, en el extranjero y en Sevilla. Si, si lo, finalmente lo montamos en Sevilla y seguramente empezaría a funcionar en octubre, allí donde esté, quizás la oferta de plazas eh, sea más amplia. Ahora tenemos cuatro posiciones en oferta, que son estas cuatro que aparecen en la diapositiva. El jefe del, del, de, de gestión de proyectos, nosotros trabajamos, si externalizamos la investigación, dentro tenemos que tener gestores de proyectos que coordinan toda esa investigación y la unifican para poder nosotros, que somos los dueños de la propiedad intelectual, pedirle a la Agencia Europea del Medicamento que nos dé el permiso para hacer los primeros ensayos en humanos y luego para comercializar la, la vacuna el jefe de todos esos project managers, estamos buscando una posición y estamos entrevistando personas. Project manager, o sea, ¿quiénes son los que coordinan todos esos proyectos? Y luego tenemos dos tipos de plazas de investigadores, investigador senior e investigadora secas. Aquí he puesto los requisitos que, aunque sean flexibles, de momento hemos lanzado para los puestos de investigador senior e investigadora secas. ¿Por qué no pongo los de Project, Management, Project Managers y Head de Project Management? Porque son requisitos a los que todavía un estudiante de máster no podría acceder y porque después de haber pasado por cierta experiencia, llevamos ya unos cuantos años, estas dos plazas de momento las tenemos cerradas para gente que venga de la academia. Tiene que venir de empresa. En España tenemos un problema y es que no terminamos, y esto lo lanzo para, que lo, para, para los estudiantes por si quieren preguntar. No se termina de salir en la cabeza de que todo el mundo quiere ser funcionario. El que quiere venir a Baxdin tiene que meterse en el mundo de la empresa privada, que es muy dinámico, es muy rico. Está lleno de posiciones que ganan más dinero que en la universidad, pero que si te quedas sin trabajo, yo me quedo sin trabajo mañana y no puedo seguir trabajando en Sevilla. Tengo que ir a Barcelona, Madrid, Zúrich, Estocolmo, para seguir cobrando el sueldo que cobro. Pero esa es mi vida y la vida que queremos en la empresa. La academia es la generadora de conocimiento, pero nos está pasando que viene gente con mucha experiencia y ve la empresa como un puente mientras consigue una plaza. Y yo no quiero lidiar más con eso, porque estoy un poco aburrido. Quiero gente que ya no quiera una plaza en lo público. En las posiciones de Head y de Project Manager. En las otras dos, son posiciones más jóvenes que podéis tener mucha flexibilidad podéis hacer carrera en la empresa, volver a la academia, lo que queráis, ¿vale? Para esa posición, ¿qué queremos ahora? Queremos, si es una posición senior, que además remuneramos bastante bien, queremos un doctor, un doctor en bacteriología o vacunología, o sea, un doctor que ya tenga más de dos años de experiencias de postdoc, queremos un postdoc eh, que haya estado viviendo en el extranjero, en un país que hable inglés al menos dos años o que demuestre que puede trabajar enteramente en inglés y esto significa que sea capaz de tener una conversación telefónica productiva o una teleconferencia con un chino que trabaja en Montreal que nos hace las vacunas, o sea no es un B2, es más que un B2, es irse a discutir con alguien que habla inglés con acento chino pero que es nuestro a nosotros la vacuna nos la fabrican en Canadá, en Montreal y, y el jefe de producción es un chino y hay que hablar inglés con él, ¿vale? Eh, ese es el nivel de inglés que requerimos. Y que tenga... Eh, eh, esto que está en negrita es obligatorio, lo otro es que cuenta, ¿no? Y si viene ya con cierta experiencia en empresa trabajando en, en un entorno GMP, GLP, ¿sabe lo que es la regulatoria? Eso le cuenta, pero no es, no es estrictamente necesario. Aquí es un postdoc que puede saltar perfectamente de la academia a la empresa y el puesto de científico lo que queremos es un licenciado o, o graduado o gente que ha hecho el máster pero sí que estamos pidiendo a poder ser que ya haya hecho algo de investigación que tenga al menos dos años de experiencia en campos de inmunología puede ser con cartel cells me da igual bacteriología o vacunología y sí que al menos venga con el B2 de inglés eh, esto es flexible ya os digo eh, y lo podemos discutir ahora si tenéis alguna, alguna pregunta. De estas plazas, tenemos abiertas dos senior y dos científicos. ¿Vale? Y seguramente de aquí, si, si, si al final montamos ese laboratorio en Sevilla o en Madrid eh, o donde sea, tenemos ya tengo, varias opciones, habrá quizás otras dos más. Pueden salir hasta cuatro de científico y cuatro de, de científico senior durante el año. Baxdin está desarrollando principalmente tiene una tecnología única protegida por patente, no voy a explicarla para no demorarme más, deciros que tenemos un candidato líder que va contra, para, es para prevenir la enfermedad producida por la clepsiela resistente a antibióticos o clepsiela en general, lo que pasa es que la mayoría de las cepas son resistentes a antibióticos. Ese candidato ahora va, está en un año más o menos, un año y medio, entrará en la fase clínica, fase 1. Y nuestro modelo, ahora os lo contaré un poco, es terminar la fase 2A, la primera fase 2, y licenciarlo, venderlo a una gran farmacéutica. Tenemos un segundo candidato que es contra la bacteria Pseudomonas, que acabará el, el 23, en, también el, en, en la parte media de la fase preclínica. Y tenemos dos candidatos eh, jóvenes recién cocinados contra eh, infecciones por Escherichia coli en humanos y también un candidato veterinario, que es una, es una bacteria que afecta a lechones, a cerdos, que se llama Actinobacillus pleuropneumoniae. Nuestro modelo de negocio, como ha dicho antes Lourdes, nosotros estamos financiados por... Aquí tenéis nuestros inversores, de dónde viene el dinero. Y esta organización CARVEX es una aceleradora de proyectos norteamericana financiada por Vila Melinda Gates Foundation, The World Contrast, de Inglaterra, y por el gobierno de Estados Unidos. Ellos nos concedieron 9 millones de dólares para ayudarnos hasta terminar la fase 1 con el candidato líder de clepsiela ¿vale? Y ellos son nuestros principales financiadores, y de hecho no entran en el capital, esto es casi una, esto es un regalo. Eh, siempre que cumplamos hitos, el dinero no viene de golpe, sino que viene por hitos, ¿no? Y esos investigadores que tenemos los usamos para cumplir con los hitos. Esto hizo que entraran inversores privados, el Fondo Capital Riesgo Portugués, Bionova Capital, la Fundación Botín y un grupo industrial madrileño. Y con el, con el dinero de todos hacemos esto eh, y externalizamos toda la investigación. La mayoría al Instituto de Salud Carlos III, al laboratorio de nuestro fundador. Trabajamos con CMOs, Biodextris y, el, y laboratorio Red Joffre en Barcelona. Biodextris es la que está en Montreal, en, en Canadá. Trabajamos mucho con eh, un animalario que nos hace ensayos en ratones, conejos, en el Instituto de Investigación Biomédica de La Coruña, donde también tenemos gente. Y estamos trabajando mucho desde hace poco con un grupo de la Queen's University en Belfast, que también está especializado en modelos. Para mostrar que la vacuna de Klepsiela es segura y eficaz y poder componer el dossier para ir a humanos. Nuestro modelo, ya os digo, es llegar a, a la fase 2, sobre todo con el candidato líder, y avanzar el resto. Y aquí, de momento, si no cambian las cosas, queremos vendernos a una gran farma y, y esa es la salida para nuestros inversores. Eh, que la gran farma no nos compra y que nosotros levantamos dinero, ahora estoy en pleno levantamiento, digamos eso, de una serie A de 16 millones y nos convertimos como eran Biontech Biontech, la de la vacuna del coronavirus era como nosotros, una empresa alemana que quería venderse a una gran farma pero como tenía la vacuna del corona y iba a vender mucho, decidieron seguir ellos mismos, salir a bolsa y, ser, y convertirse en una farma, ese podía ser nuestro futuro, pues ojalá eh, nuestros inversores ahora no quieren eso, quieren que en, en tres años hacerse todos ricos vendiéndole la vacuna a una farma y nosotros reinvirtiendo el dinero en, en proyectos, ojalá de vosotros, ahora estudiantes de máster. Pero puede ser, porque aquí hay opcionalidades, que si levantamos mucho dinero y no nos conviene vendernos, sigamos y al final haya, ojalá en el parque de Granada, un edificio de Baxdin, Pero no es el modelo actual. Eh, estos son eh, las personas ejecutivas, no voy a entrar tampoco en detalle. Sí deciros que la, el, en Carvex no solamente nos dan dinero, sino que nos ponen asesores y nuestro asesor principal fue el director de vacunas bacterianas de Pfizer durante 10 años. Así que estamos bien asesorados y estos son ejemplos de bacteriólogas senior que trabajan para Baxdin en estos centros, pero con nuestra nómina. Algunos son project managers y otros son investigadores puros y duros. Eh, la mayoría chicas. Eh, he puesto aquí las más senior porque no sé por qué, pero las bacteriólogas que salen en este país últimamente, sobre todo son, son mujeres y yo aquí acabo eh, aquí eh, encantado de recibir vuestras preguntas y luego de recibir vuestros currículums para esas posiciones abiertas que tenemos, muchas gracias Juanjo, muchísimas gracias porque es súper interesante y desde luego eh, es la tendencia ¿no? y a lo que hay que ir eh, nos pregunta Iván que el puesto de científico, eh, no el de senior, sino el científico a seca, ¿dónde se desarrollaría? ¿En qué ciudad? ¿Podría ser en Sevilla o podría ser en cualquier ciudad? porque A ver, el, el puesto de científico, eh, ahora mismo, donde tenemos más científicos en el laboratorio de Mike McConnell, que es nuestro fundador, ¿no? aparece ahí en Madrid. Y seguramente... Eh, en el resto de puestos de, de científicos senior hacia arriba hay mucho teletrabajo. Hay gente trabajando en diferentes sitios que la mayoría del trabajo es eh, viajar a Belfast, por ejemplo, donde está nuestro socio, pactar con el laboratorio de Belfast el proyecto que se va a ejecutar con nuestro dinero, seguirlo muy de cerca e interpretar los datos luego y hacer informes. Y esto se puede hacer obviamente viajando a Belfast, pero también desde casa, ¿no? Hay mucho, hay mucho teletrabajo. El científico a secas va a estar en Madrid, en La Coruña o seguramente en Sevilla. Vale, muy bien, Juanjo. Y, y de prácticas de máster, por ejemplo, de TFM o de incluso de grado, ¿habría posibilidad para tres, cinco meses? Se podría hacer a lo mejor cinco meses para que esto y a lo mejor hacer un estudio bibliográfico o sí. una búsqueda en internet... No. ¿O de algo específico que hayáis visto que podríais...? Eh... Sí, de hecho te cuento, eh, Baxdin igual que yo en empresas en las que trabajé antes, eh, que tenían laboratorios propios y ofertábamos muchas plazas, eh, en BaxDim, eh, porque la mayoría de la investigación estaba haciéndose en el, en el Centro Nacional de Microbiología, que, ha, que es el centro de referencia cuando vino el coronavirus, eh, lo bloquearon, sigue bloqueado para gente externa, de hecho, eh, para hacer prácticas, etc. Eh, eh, no, no podíamos ofertar este tipo de prácticas de laboratorio, de pipeteo. Las prácticas de gestión nos costaba trabajo hasta hace poco porque estábamos haciéndonos con gente nueva. Y mientras ellos se formaban en temas regulatorios, por ejemplo, tener que hacer formación de estudiantes les venía demasiado... O sea, demasiado apretado en cuanto a recursos, pero ya, ya podemos hacerlo. De hecho, este año es la primera vez que hemos ofertado prácticas. Mientras tenemos laboratorios, son prácticas exclusivamente de gestión de proyectos, donde el alumno aprende mucho el mundo desde dentro de cómo llevar un fármaco a ensayos clínicos en humanos y posteriormente a comercialización. Ese, ese esas, es prácticas, valioso. esas prácticas hemos sacado de momento dos plazas en el Máster de Biotecnología Sanitaria de la Pablo la vida que ya están cubiertas y empezarían ahora en, en, en septiembre. Y no podemos ofertar muchas porque los Project Manager que tenemos son, no son muchos y, y, y habría que ascribir un alumno a cada Project Manager porque si no sería demasiado. Pero sí, sí que podemos, entonces lo podemos hablar y yo encantado de acoger alumnos. Fenomenal. Pues Juanjo, venuda experiencia para ello. Además, eso, early e faces clinical trials, ¿no? O sea, hacer ensayos clínicos en fase temprana y toda la dificultad que tiene de regulatorio, de aprobación, de todo, ahí aprende muchísimo. Y además es una de las cosas más demandadas eh, por la industria en todo el mundo, o sea, no solo en España. Que sí. sí, por supuesto que también hay ahí un vacío de conocimiento, y yo creo que, bueno, ellos ya están trabajando, de hecho, con el tema regulatorio, han hecho, han estado estudiando eh, los mitables de regulatoria, han hecho un trabajo, algunos muy eficientes, ¿no? Y, y, y bueno, tienen a, a, alguna formación que, que puede ser bastante relevante e interesante. Así que, que es fenomenal, Juan. Ya vamos hablando. No sé si Antonio, ¿tú querías comentar algo? Eh, bueno, para empezar, dar las gracias como el resto a Juanjo. Eh, yo tengo que confesarte, Juanjo, que, que soy un admirador tuyo. <risa> gracias. <Es> una <risa> persona que desde hace años, cuando te conocí, llevabas a otra empresa, Bionaturis. No sé si sigue existiendo o no sí, aquella sí. empresa. Sí, sí, sí. Yo sí, era ¿no? el director científico de Bionaturis. Bueno, el caso es que eh, eh, me, me demostraste que se puede vivir de, de las ideas de la ciencia, no necesariamente en la academia, sino fuera, y que para conseguirlo eso, pues hay que tener una preparación, una preparación que nosotros es imposible que la demos porque no estamos en ese ambiente. Entonces, para estudiantes de, de distintos niveles, pero especialmente eh, pensando, en, en, en, por ejemplo, en, lo, en el máster de Bioenterprise, eh, es, es una ocasión única porque se trata, como bien decía, de, de acompañar todo lo que es el poner en, en, en, en, la, en la realidad uh, las ideas, ¿no? el, la línea, el fármaco, lo que sea. ¿no? Eh, en fin, yo entiendo que a la hora de, de asignar plazas y todo esto, eh, enseñar estas cosas es complicado porque lleva mucho tiempo, no hay preparación previa en la mayoría de los casos y entiendo que, bueno, que vayáis con, despacio, pero desde el punto de vista de, de los estudiantes, sin duda, que es uno de los elementos clave para, para luego tener éxito. Entonces, eh, yo me he reconvertido de alguna manera, gracias a personas como tú, de, de, de ver que bueno, que, que sí, que el científico que está en la, en la banca de laboratorio está muy bien porque sin eso no hay nada, pero que luego hay otros 50.000 cosas más que, que no nos enseñan y que son muy necesarias. Eh, no sé, eh, decirte con todo esto que, que tienes mi admiración y que ojalá que haya muchas personas que las pueda formar porque para nosotros sería un, un, un honor. Gracias, Juanjo. Gracias, Antonio, por tus palabras. yo encantado de colaborar en la medida en la que pueda. El problema es somos una startup todavía, estamos creciendo y financiándonos bien y por eso ahora ya podemos acoger alumnos, etcétera, pero de momento todavía somos la típica empresa que tiene que, que todo el mundo tiene que hacer 20.000 cosas y estamos, estamos un poco pillados, pero hay predisposición y, y actitudes para, para formar, está claro, así que seguro seguro que encontramos. Pues muchísimas gracias, Juanjo, porque además es que de verdad que, que vosotros curáis y vamos, quiero decirte que es uno de los problemas mayores del mundo y que vosotros estáis ahí poniendo una solución a una necesidad médica insatisfecha clarísima, así que, que enhorabuena por vuestro trabajo. Bueno, pues vamos a seguir y, y ahora tenemos a Manuel Arroyo, Manuel que es de Clover, que es también otra empresa de Es que como veis la empresa de Haceskeles son muy exitosas y tiene una oportunidad formativa muy buena, entonces yo tiro mucho para casa, pero bueno. Eh, Clover Biosa desarrolla herramientas basadas en inteligencia artificial, para ayudar a los médicos a mejorar el diagnóstico de infecciones, en particular la resistentes a los antibióticos. Y, y sus métodos se agilizan con Bacterial ID, reduciendo de 10 minutos el tiempo de identificación de, de la resistencia microbiana. Eh, también está, de hecho, está... Manuel, no sé si puedes coger el... el, el, el compartir pantalla. sí. Sí, ¿no? Vale, fenomenal. Pero además, o sea, que también se complementa y de hecho están haciendo algún proyecto con Juanjo, por eso lo hemos puesto juntos también. Manuel, fijaros que, que su experiencia es muy interesante porque es graduado en farmacia por la Universidad de Granada y también realizó ahí su máster oficial en investigación, desarrollo, control e innovación de medicamentos y a raíz de las prácticas del máster Tuvo su primer contacto con el sector empresarial, o sea, fue por eso, por una, por una práctica, un, un, un TFM. Y, y allí empezó cursando hechas prácticas en Clover, Bio, Bioanalytical Software, y ahí empezó a trabajar, de, de, de, de, de, lleva trabajando desde el 2018 y desde entonces ha compaginado el trabajo en Clover con la realización de un doctorado en el Departamento de Química Analítica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y está casi ya dentro de nada, te teníamos que haber puesto casi doctor, ¿no? Porque ya va, va a conseguir eh, tu doctorado eh, su carrera profesional está centrada en el estudio de técnicas bioinformáticas que ayuda en la identificación de resistencias microbianas, con lo cual veis que también es un complemento súper interesante pues nada, muchísimas gracias Manuel por contarnos y, y de flores Gracias. Gracias a ti, Lourdes, Gracias. por la invitación y por la oportunidad de, de, de decir un poco qué hacemos desde aquí, desde Clover. Eh, bueno, eh, de, eh, Clover Biosoft es una empresa de, de bioinformática, eh, la cual está especializada en el procesamiento de datos, enfocada en la identificación a nivel de, de microorganismos o de, hace un poco más general, de química y analíticas, mediante el desarrollo de software específico y especializado para diferentes tipos de, de análisis y para la elaboración de proyectos siempre enfocado en el ámbito eh, biosanitario. En concreto, eh, Clover Biosoft tiene dos grandes vertientes. Una de las vertientes es el desarrollo, como he comentado, de un software eh, para el procesamiento y el uso de, de herramientas como Machine Learning, eh, en el cual utilizamos o nos servimos de dato proporcionado por la tecnología de petrometría de masa y espectrocopía infrarroja. En concreto son dos instrumentos que se han venido utilizando a lo largo de, de mucho tiempo para identificación eh, bacteriana, como son el Malditov y, y ahora más recientemente el, el FETI. Y una de las vertientes que, que hacemos en Clover Biosoft es el, el, de, el desarrollar un software que sirva a, a nivel investigador pues para, para desarrollar proyectos eh, que pueden ir, por ejemplo, desde de la identificación de, de brotes nosocomiales, como puede ser eh, brotes de pseudomonas resistente al, al antibiótico de turno dentro de un hospital, al de la, la construcción de modelos de predicción que, que nos ayuden en la identificación de, de cepa eh, resistente a antibióticos para, de un modo más eficaz, agilizar el diagnóstico y, por tanto, la previsión eh, de mejora de, de, del paciente. Y otra de las grandes vertientes de, de Clover, no solamente es desarrollar eh, el software como una herramienta a nivel de, de investigación, sino también el desarrollo de software específico para estos dos instrumentos que he comentado antes. Es decir, eh, trabajamos también desarrollando todo el sistema interno de, de todos instrumentos eh, analíticos de, de, de petrometría de masa y espectroscopía infrarroja. Lo que hacemos básicamente es aplicar eh, un, una serie de algoritmos eh, de, de machine learning eh, a través de la construcción propia de una plataforma y de, de, de un sistema informático o de un ecosistema que pueda ser utilizado por cualquier investigador que obtenga datos en su hospital o en su, en su clínica de, de petrometría de masa o de petroscopía infrarroja para la identificación principalmente de, de resistencia microbiana. Puede ser identificación de resistencia microbiana, puede ser eh, la identificación de microorganismos, de, de varias cepas dentro del microorganismo, etc. Entonces, eh, y toda la parte del procesamiento también a nivel eh, informático y bioinformático de, eh, de los datos. En cuanto al, a los perfiles eh, académicos que, que buscamos o las habilidades que, que nos que desde Clove creemos que son más interesantes, no tenemos eh, una eh, preferencia en cuanto a la titulación, es decir, eh, ya vamos aceptando personas tanto de grado, de FP, de máster o, o, o de doctorado eh, desde básicamente el inicio de, de la creación de, de la empresa, pero eh, sí que dentro de las habilidades más destacadas, obviamente, a, a, a, como de entrada y, y casi imprescindible el, el manejo de, del inglés como, como idioma. Y luego, pues, normalmente buscamos perfiles un poco más técnicos, perfiles eh, a nivel eh, de habilidad investigadora. Cuando hablo de habilidad investigadora, hablo también de personas resolutivas, es decir... Eh, Cualquier tipo de, de investigación, sea la que sea, es simplemente enfrentarse a constantes problemas y se avanza solucionando esos problemas. Y en general, pues un background o unos conocimientos previos siempre de, de ciencias de la salud a nivel de, eh, de microbiología, pues eso es siempre un background que ayuda, puesto que aunque nosotros estamos trabajando con, con datos, al fin y al cabo eh, la salida de datos eh, de, de este tipo de tecnologías son espectros, pero claro, los espectros tienen una interpretación también biológica, es decir, los espectros vienen de, de material vivo, como pueden ser las bacterias. Y ese es eh, un poco el, el perfil general que, que nos interesa. Desde aquí luego detallaré un poco más eh, a, a qué estaríamos abiertos. Eh, ¿Quiénes somos? Pues, bueno, eh, Clover eh, surge, o el germen de la, de la idea surge eh, en el año 2013-2015, donde surgen las primeras colaboraciones con empresas de, del sector de la espectrometría de masas, como puede ser eh, Biomere y, y, y Shimatsu. Y surge el embrión de la idea, es decir, eh, la cantidad ingente de, eh, de datos que se obtienen a partir de estos eh, instrumentos que se vienen utilizando solamente para la identificación bacteriana, pues oye, eh, ¿por qué no utilizar técnicas de machine learning y software especializado para ir un paso más allá? Es decir, no vamos a utilizar este instrumento solamente para identificar la bacteria, sino incluso para predecir eh, si esta bacteria es resistente al antibiótico de, de entrada o, o si estamos hablando de un brote resistente dentro de, de un hospital. En 2016 eh, se produce la creación de la, de la empresa junto con las primeras colaboraciones con, con la Universidad de Viena, el Royal Free Hospital y desde 2017 hasta 2021-22 pues no han parado de surgir pues, diferentes colaboraciones con, con hospitales como puede ser el Gregorio Marañón, el Hospital Universitario de La Coruña. Hemos conseguido también eh, financiación a nivel europeo de, del S&M, de, de, conseguimos también unas, unas torres Quevedo. A partir del año 2020 empiezan las primeras publicaciones eh, conseguidas o logradas gracias a, al uso de, de, del Machine Learning, y al uso de, de, nuestro, de nuestro software para la identificación de resistencia a microbianas. Y el, el, en este año lo que queremos conseguir es eh, pues empezar a colaborar con distribuidores de, de instrumentos de petrometría de masa para incluir nuestro nuestro software y nuestro ecosistema dentro de ellos y, y escalar de, de una forma el producto. El producto que, como he comentado antes, son dos vertientes. Un, un software especializado para el tratamiento de datos y el uso de machine learning sobre eh, sobre estos datos y el y el desarrollo también de software especializado para para los instrumentos analíticos. Eh, somos eh, una startup, eh, somos un grupo eh, pequeño de gente, nuestro, eh, nuestro fundador y CEO es eh, Mancera. Eh, Omar es también cofundador y socio del Consejo Asesor, y, el y tenemos también a dos eh, ingenieros eh, de software que son los que, los que trabajan eh, en el desarrollo. De, de este software como producto a nivel de investigador y la realización de, de proyectos también con, con empresas del de sector de venta de, de instrumento analítico. Y luego tenemos a, a Erika. Erika es una, una chica de reciente incorporación que está haciendo su, su doctorado industrial eh, aquí en Clover Biosoft con, con nosotros. Ella es bioinformática. Y, y por último, yo que tengo un perfil quizá un poco más a nivel de ciencias de la salud eh, en el que pues, me encargo un poco de, de dirigir los proyectos de, de, y las colaboraciones con los, con los hospitales para ver eh, cómo podemos seguir escalando y cómo podemos seguir desarrollando en el buen sentido eh, nuestro software. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Pues tenemos el, el software eh, que hemos eh, desarrollado aquí desde Clover que sirve tanto para datos fetil como datos de, de, de maldito es un software que permite a cualquier persona que no tenga unos conocimientos amplios de bioinformática, aplicar herramientas tan, eh, tan útiles como pueden ser eh, algoritmos de random forest, no solamente para la clasificación, sino también para la, la validación de modelos y, y por tanto la predicción, es decir, eh, de... Eh, de intentar identificar resistencias bacterianas y, y no solamente eso, sino que el, el software pues, tiene una serie de herramientas a nivel de, de estadística, a nivel de, de análisis de datos, que son herramientas muy utilizadas y muy demandadas por investigadores que no tienen un amplio conocimiento en programación informática. El, el, ejemplo, el ejemplo más claro pues, son todas las publicaciones que hemos re, re, desarrollado a lo largo de las diferentes colaboraciones con los diferentes eh, hospitales, incluso con nuestros clientes, son eh, investigaciones eh, destinadas siempre a la identificación y a la predicción de este tipo de, eh, de resistencias. Eh, no tiene por qué ser solamente la identificación de resistencias, sino también incluso la, la sustitución de, del uso de la técnica de Maldito para la identificación de subcepas dentro de de mismas especies. Eh, eh, hay especies que pueden ser resistentes y otras especies que, que no son dentro de, de, o sea, hay cepas que pueden ser resistentes y otras que no dentro de la misma especie, pues el, este tipo de tecnologías y este tipo de desarrollo de software, pues eh, aumenta las posibilidades de exprimir toda la información que se pueden sacar de, de estos datos para poder identificar de una forma más rápida que las técnicas tradicionales todo este tipo de, de problemática de, de resistencias antimicrobianas. Y por último, pues el, este desarrollo de software para empresas líderes en el sector, como puede ser Brooker, Asten, Biomere, simatsuasta Asta, que son eh, empresas que desarrollan eh, a nivel técnico su instrumento pero que necesita la parte de soporte a nivel de a nivel informático, a nivel de software, por ejemplo estos instrumentos tienen calibraciones internas estos instrumentos hay que controlar el voltaje de, de los componentes técnicos, pues a todo eso no, nos encargamos también desde este clover diosop Muy bien eh, por último para eh, centrarnos también un poco en lo que viene siendo la finalidad de de esta, de esta presentación en cuanto a la qué necesitamos o qué buscamos nosotros de, de Clover Biosor de forma actualmente pues tenemos tres, perf eh, tres perfiles muy amplios, el primer perfil que es eh, aquel perfil que de, eh, como yo por ejemplo que vengo más de, de de un background de ciencias de la vida, de perfil de biología, farmacia, medicina. Luego tenemos un segundo perfil de bioinformático, que es la persona que quizá está entre medias entre lo más técnico del desarrollo de software puro y duro y un perfil también que tiene un cierto background a nivel de, de microbiología, por ejemplo. Y por último, el perfil que más nos interesa de forma actual, que es el, el, el perfil más técnico de eh, personas que eh, saben programar. En cuanto al, a la capacidad que tenemos nosotros ahora mismo de aceptar eh, diferentes tipos de, de personas, pues a nivel de estudiante, eh, Hemos ido en todo lo que viene siendo la, la historia de Clover, cada año solemos tener de dos a tres o, eh, estudiantes, tanto sea de grado como, como de máster, para la realización de, de sus TFMs o de TFGs. También estábamos buscando de, eh, anteriormente pues, este, este tipo de, de perfil más especializado, más investigador de doctorado que ya tenemos, gracias a, a Eric su doctorado industrial, eh, a nivel de prácticas internas, no solamente la realización de TFGs y TFMs, también hemos, eh, tenemos eh, puestos que, que, que podrían cubrir a nivel de, de, de prácticas. Nosotros somos en ese sentido muy versátiles porque nos solemos adaptar muy, eh, mucho a lo que el alumno quiera, quiera aprender. Hemos tenido alumnos que le ha interesado más la parte pura de programación y hemos hecho pues unas prácticas o un TFG o un TFM enfocado a esa parte de programación y hay otros alumnos pues que vienen un poco más de la parte más bio y que no les interesa tanto la programación pues podemos también adaptarnos a ellos en el sentido de que esas personas lo que usan es las herramientas que nosotros programamos para exprimir eh, esos datos eh, de las tecnologías. Estamos también a los de alta en el programa Icaro, eh, que es un programa de, para la realización de, de prácticas externas también. Y pues a nivel de ya currículos profesionales, pues ahora mismo lo que buscamos es profesionales más enfocados a la parte técnica del de desarrollo de software. Eh, tanto el front como desarrolladores de backend, data engineer, DevOps y, y biotecnólogos. Eh, en cuanto a, a los programas, a los lenguajes de programación que, que usamos, eh, pues eh, trabajamos con, con Python, con Angular y a nivel de base de datos con AWS. Y eso sería todo, no sé si hay alguna pregunta o... Estupendo, Manuel, súper interesante, además no lo no ha explicado con mucho detalle. Eh, pues no aparecen preguntas, no sé si, si los estudiantes tienen alguna cosa quieren comentar algo en el micro, o, o Antonio, ¿tú quieres comentar algo además mm. de dar la gracia? <ríe> eh, bueno, sí. eh, yo, yo siempre pregunto, lo, casi siempre lo mismo, Manuel, en este caso, eh, hablas de flexibilidad, pero ¿en, ¿en cuántas personas estáis pensando que podíais admitir para este curso? Para este. Normalmente eh, entre una y dos personas sería sería lo, lo ideal. Perfecto, perfecto. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Eh, yo tuve la, la suerte también de, de, de haber pasado por vuestra empresa cuando estaba empezando y, y eh, con Luis, y la verdad es que mm, me, me resultó una cosa que al principio, como bien decías, eh, no, no parece que tenga que ver con el perfil bio de, de muchos de los estudiantes que, que, que existen a esta reunión, pero lo que sí es verdad es que viendo cómo se desarrollan esas aplicaciones, eh, las posibilidades de, de desarrollar eh, nuevas ideas y de ampliar y de, de pues incluso incorporarse a empresas que se dediquen más a la parte bio, pero conociendo eh, estos programas y estas cosas, eh, abrió unas posibilidades enormes y hasta donde yo sé, todos los, todos los alumnos que fueron allí de, del Master Video Enterprise, todos han quedado encantados. Así es que muchas gracias por el ofrecimiento. Y... Y por seguir ahí en la brecha, que también tiene sus méritos. Gracias a vosotros. Una cosa que preguntan aquí en el chat: y dice, ¿dónde pone perfiles profesionales se admiten contratos de formación o lo que se llama becarios. Eso se, se supone que es eso, ¿no? Se, sí, porque eh, eso es, entraría dentro de lo que, por ejemplo, dentro del programa Ícaro, podríamos claro. estar hablando de, de ese tipo de, de perfil. Perfecto, muy bien, pues estupendo. Bueno, Manuel, muchísimas gracias, muchísimas gracias a, a todos y, y seguimos avanzando, ¿vale? Eh, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nos vamos ahora y, y ya nos vemos el 13 de abril, en el siguiente, ¿vale? Un abrazo, chao. A vosotros.